Dos estudiantes denunciaron este miércoles ante la Policía Nacional que fueron asaltadas por un hombre mientras se recreaban en el Parquecito La Piña de esta ciudad. Las jóvenes de 20 y 21 años de edad, quienes se negaron a ofrecer su identidad, indicaron que el ladrón se le acercó y le pidió que le entregaran todo. La mo mi mochila, a donde estaba mis dos celulares un abrigo, un termo de agua y un pañuelito y a mí un celular. celular ¿y a ti qué te llevó? un celular, un L.I. ¿Qué sintieron en ese momento? ¿puedo describirlo? ¿que sentiste? rabia, yo peleé con él sí. yo me puse nerviosa y me quedé pasmada, yo no supe qué hacer me quedé... ¿En, en, en, ¿en qué estaba hoy? ¿eh? en un CG. un C.G. con otra persona que lo estaba esperando del otro lado del parque ¿Estaban con hermano? no, bueno no. el muchacho pero tenía un abrigo, no se sabe si tenía algo detrás. El Para NTN, Iliana Durán.